Fernando Girón, uh, gerente global de marketing para etiquetas de, de película, de plástico, para la empresa UPM Rafatac. Bien, eh, ¿podría eh, hablarme un poco de eh, a qué se debe la tasa de éxito de los eh, productos y env o envases lanzados recientemente? Sí, de hecho, uh, hay un porcentaje muy bajo de éxito a la hora de lanzar los productos. Uh, eso se debe uh, a que los consumidores tienen o gastan muy poco tiempo a la hora de estar en, las, en, las, en los supermercados y escoger o pasar tiempo viendo los diferentes productos, diseños. Normalmente uh, están alrededor de un minuto, no gastan más de un minuto hoy en día en ver los diferentes productos y claro, no hay espacio para todos y el 80% de hecho de los lanzamientos no no acaban exitosamente y la razón simplemente es que no hay, no hay tiempo para el consumidor de ver todos estos lanzamientos. Es decir, que hay muchos productos que ni se llegan a percibir o no se llegan a ver uh, por el consumidor. Eh, ¿Qué solución podríamos eh, ten, po podría proponer respecto a esta baja de, de tasa de éxito que hay? Sí, lo que se está utilizando mucho hoy en día es uh, invertir muchísimo en el diseño en sí y también en campañas de marketing que apoyen el lanzamiento de los productos para que el consumidor cuando vaya ya a la tienda ya esté informado, okay. como también diseños que llamen la atención al consumidor, por eso se pueden utilizar materiales uh, o tecnologías de decoración muy más metalizados o que llamen la, la atención al, al consumidor respecto a diseños que no son uh, o que son más tradicionales. Cualquier uh, diseño que, que salte un poco de, de lo que se lleva tradicionalmente mm -hmm. capta más la, la atención al, al consumidor. Y hay muchas tendencias que, que también ayud, ayudan a, a que el consumidor le escoja el, el producto. UPM Roflatac um, hizo un proyecto con el Sonoco Institute y la Universidad de Clemson. ¿Podría hablarnos un poco de este proyecto? Sí, a UPM Rafatac nos gusta mucho trabajar con estudiantes y sobre todo con la Universidad de Clemson. Nos da la oportunidad de trabajar con gente, estudiantes que tienen una visión completamente nueva, que no han estado contaminados por haber estado trabajando tanto tiempo en la industria. Y con ellos hemos desarrollado esta nueva aplicación de realidad virtual que permite a las marcas um, definir y escoger aquellos diseños que parece que tengan más éxito a la hora del lanzamiento del producto. Con la tecnología de realidad virtual se puede hacer prototipos uh, en pocas horas, en cuando anteriormente se requerían al menos días o semanas en tener el prototipo. ...y también se pueden hacer estudios de, de consumo mucho más rápido... ...y también replicar tiendas virtuales de todo el mundo... Uh -huh. ...tanto de la China, de, de China de Japón, de Brasil a uh, países europeos... Uh -huh. ...se puede poner ese prototipo en todas las diferentes tiendas... ...y ver cómo va a responder el consumidor uh, en ese tipo de ambiente. Muy bien. ¿Este proyecto eh, ya terminó? ¿Es permanente? ¿En qué proceso? Tenemos una primera versión... Uh -huh. Uh, es totalmente operativa, uh, tenemos ya uh, diferentes proyectos con marcas que están trabajando uh, con esta aplicación okay. uh, pero estamos trabajando también en nuevas versiones que uh, facilitarán también uh, el uso de esta aplicación en el futuro. Okay. ¿Está disponible esta herramienta para sus clientes? Está disponible, sí, para nuestros clientes uh, y para también otros miembros de la cadena de valor de, de, del envase del empaquetado. Ahora, eh, ¿podría hablarme eh, por qué son tan eficientes las etiquetas de película plástica para atraer al consumidor desde la NAKESH? Sí, um, lo que ofrece las etiquetas plásticas es un diseño más premium. Um, las etiquetas, uh, estamos viendo, por ejemplo, la tendencia de ir a envases con diseño transparentes, es decir, que el consumidor vea totalmente el producto que está dentro del envase. Esto solo se consigue con etiquetas uh, de, origen, de origen plástico, de etiquetas de película. Um, etiquetas de papel, por ejemplo, es imposible realmente conseguir esa, esa transparencia o ese envase totalmente transparente uh, es, una, es una tendencia a la tendencia de ir a, transpa a transparentes pero también por ejemplo en, en alimentación pero por ejemplo en otros segmentos como por ejemplo el de uh, cuidado personal de cosméticos. Las películas también aportan a los metalizados, los metalizados brillantes solo se consiguen también con etiquetas de película. Y, y bueno, ya que habla de tendencias, ¿podría decirnos cuáles son las más recientes tendencias en innovación en etiquetas? Sí, um, actualmente hay mucho desarrollo uh, y mucha innovación en etiquetas uh, sostenibles. Uh, okay. Todas aquellas uh, etiquetas que han sido diseñadas para poder hacer el envase más reciclable o que venga de, de una fuente uh, que sea más verde, que no sea de elementos fósiles. Sí. Todo esto ayuda a, a toda la cadena de valor de los envases como también a la marca uh, en sí, uh, ayudar a que el mundo para nueva, las nuevas generaciones, para nuestros hijos, sea mucho mejor sea mucho más verde y continuemos teniendo el mundo como nos gusta, como nos gusta verlo, reducir eh, los envases que se están actualmente tirando a los ríos, a los mares. Ah, hay mucha innovación ah, en las etiquetas en esa área. Ah, también hay innovaciones ah, que están ocurriendo ah, también para ser más eficientes en, en el mundo del envasado, reduciendo lo que es el, la cantidad de material de envase. Y, y también para uh, llamar más la atención al consumidor como por ejemplo esas etiquetas que sobresalen de lo que sería el envase uh -huh. para uh, captar la atención del cliente y promocionar un producto nuevo uh, en la estantería. Uh -huh. También toda esta área de realidad virtual y realidad aumentada donde el consumidor puede uh, conocer más sobre la marca uh -huh. A, a través de nuevas tecnologías el envase tiene un espacio limitado uh -huh. hay tecnologías que ayudan a las marcas a explicar su uh, historia uh -huh. el valor del producto con vídeos uh, con más contenido uh, gracias a esta, a esta realidad aumentada eh, ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a la industria eh, del envase acá en México? Sí, el, el principal mensaje que les daría a la industria de los envases es que la etiqueta es primordial uh, a la hora de uh, diseñar el envase final. Uh -huh. Por eso es muy importante que eh, al principio de todo el proceso del diseño del envase se tenga en cuenta la etiqueta. Muchas veces la etiqueta uh, se empieza a tener en cuenta en las últimas etapas del, del diseño del envase, uh -huh. uh, con lo que lleva después retrasos a la hora del lanzamiento, porque se, la etiqueta se ha de adecuar perfectamente al envase. Uh -huh. Hay envases que son muy... Uh, o más simples a la hora de aplicar porque son más lisos, no tienen uh, curvas extremas, pero hay otros que presentan uh, muchas complicaciones. Uh -huh. Y esas complicaciones, cuanto antes se sepan, Uh, mejor, más rápido se pueden uh, recomendar soluciones uh, autoadhesivas que permitan tener una etiqueta en ese envase. Muy bien. Y finalmente, ¿podría darnos su opinión sobre la cumbre? ¿Qué le ha parecido? La cumbre me parece uh, fantástica. La, la, el número de asistentes, el interés... Uh, veo que cada año está creciendo, es la segunda, la segunda vez que se hace esta cumbre y es algo que es muy importante uh, que se haga porque realmente hace que todos los miembros de la cadena de valor de, de la industria de los, de los envases puedan hablar y compartir las tendencias y las necesidades de cada mercado y se puedan aportar soluciones que actualmente las marcas o los gobiernos uh, est están pidiendo para así conseguir uh, soluciones más sustentables y reducir realmente problemas a, a los consumidores uh, directamente como también indirectos. Indirectas.